Es que comienzan a haber desabastecimientos y comienzan a sacar ellos caravanas, pero en realidad todavía hay aguante por parte del gobierno y todavía hay aguante por parte de los camioneros. Los camioneros comienzan a reducir sus ingresos significativamente, pero ellos saben que una vez levanten el paro la carga llega y ellos tienen mucho trabajo para sacarla adelante. Entonces no nos debe sorprender que llevemos cuatro semanas, normalmente los paros camioneros duran entre cinco y seis. No existe un daño a largo plazo. Entonces, Nuevamente, creo que el impacto es mucho más mediático Porque ellos sí comienzan a mostrar afectaciones en los puertos Y los, los que dependen de esa exportación e importación de puertos Comienzan a ser afectados Pero eh, el impacto en verdad que no debería ser De los tamaños que estamos viendo Porque esa carga que está represada En algún momento eh, se, se vuelve a compensar Ahora, debo decir algo Sí si ciertos, muy particulares, ciertos sectores Sí tienen problemas Aquellos que dependen de poder sacar la carta la, la carga a los puertos Y es perecedera Ellos sí pueden tener un impacto puntual puntual, aquellos que son importadores y tienen unos cargos por dejar la mercancía dentro de los puertos y no pueden sacar, ellos tienen un impacto, pero es puntual y no, no me atrevería a decir que, que fuera un impacto nacional. Sí. Los tres pedidos de los camioneros son eh, difíciles para cumplir en este momento en el gobierno. El tema de los fletes, ellos ya tumbaron, la, la libertad del mercado y pusieron una tabla de fletes, ellos podrían tratar de subir esa tabla de fletes, pero en realidad mucha de la carga no se opera bajo la tabla de fletes, hay una informalidad alrededor de la tabla de fletes y sería una puñalada uh, para el, todos los colombianos si el gobierno subiera la tabla de fletes, porque eso incrementaría la... Eh, eh, los precios de todos los alimentos, y es algo que el gobierno en este momento con una eh, inflación alrededor del 8% eh, sería in inconveniente. Entonces es muy probable que esa herramienta de cambiar la tabla de fletos no la tenga el gobierno. Los combustibles no tienen herramienta para hacerlo, el precio de los combustibles es un precio internacional, han habido una reducción del precio internacional del petróleo, pero desafortunadamente nuestro peso también ha devaluado, eh, por consiguiente, no tiene herramientas para hacerlos. Ahora, sí tiene la herramienta de la reposición vehicular, la que comúnmente se llama chatarrización, eh, y si se quedara sin herramientas, tendrían que subir esa chatarrización. Normalmente, ¿cómo se conjura un paro? Con algún punto particular alrededor de los fletes, y yo creería que el punto que va a conjurar este paro en particular va a ser un una mayor vigilancia por parte del gobierno para que a los camioneros se les pague más de acuerdo a los fletes, algo que desafortunadamente va a afectar al sector industrial que está muy golpeado en esta economía. Que acaba de, de ser conjurado un paro eh, campesino y el gobierno está en una posición en que requiere un apoyo popular para el proceso de paz. Entonces los camioneros nuevamente han demostrado que es una asociación que saben en tocar los puntos neurálicos, sin embargo... Eh, es un, es, eh, está negociando con un gobierno que no tiene muchas herramientas, que está en una economía difícil y que probablemente va a terminar siendo conjurado con unos acuerdos poco significativos para las dos partes.